día linda, comenzando un vlog y de esta vez de una ciudad hermosa en Colombia que se llama Cartagena, estamos aquí, llegamos hoy así que Vean ese blog, que este blog va a estar repleto de cosas bonitas para mostrarles de la ciudad de Cartagena, todas nuestras aventuras, todo lo que vamos a hacer aquí. Y no se olviden de suscribirse al canal, dejen sus likes, dejen sus comentarios. Si ya ustedes vinieron a la ciudad de Cartagena, déjenos saber en los comentarios también. Y me siguen en Instagram, que allá voy a estar posteando muchísimas fotos de este viaje. Un viaje increíble, señores. Usted no se imaginan yo increíble que está haciendo y solo acabamos de llegar el día de hoy. Así que vamos a comenzar este video. Hello, stranger, a... No fuego. No, <laughs> no fuego, no fuego. <laughs> A four though <laughs> One more stop and then we're going. Nos vamos. Nos vamos para Cartagena, señores. Nos vamos. <laughs> Nos vamos para Cartagena. <laughs> ya estamos en el avión próxima parada en Cartagena de Indias, Colombia ¿Vamos? ¿Vamos? La Ah, listo, Marbella, se llama Marbella. Oh. Estas son las playas de Marbella y allá, allá hay un poco de hotel, un poco de edificio están en las playas de Boca Grande. Oh. Ese es lo que dicen en Miami de, de, de Cartagena. De Cartagena aún lo Mejor no lo no, ya yo soy aquí. Ah, no, no. Ya hizo su su, <tose> su, su, su, su <tose> Chicas ¡First impression! Yes. Yes. Super ¡Sí! Yes. que hemos aguardado rentado para nuestro viaje aquí está la cocina esta es de entrada ok aquí no pasamos mucho tiempo en verdad porque estamos de vacaciones aquí está la habitación JP say hello Hola. está aquí ese área de almorzar como pueden ver miren qué lindo muy bonito aquí está la área de baño <ríe> y acá está la cama donde nos estamos operando unas de nosotras Muy cómoda, ¿verdad? Y allá están las otras camas que se convierten en sofás ¡Hey, Luisa! Hey. Este lugar es un lugar antiguo Que ha sido remodelado Por un arquitecto que es también la persona Que nos ha rentado el lugar Y aquí tenemos esta hermosa hamaca En el medio de la habitación ¡Wow! Lindo, lindo, lindo Y para acá... Tenemos ya vista de Cartagena en este barcón hermoso y hermosa vista de la ciudad de Cartagena. O sea, una de las calles de Cartagena, tendría que decir. Está muy lindo, muy lindo lugar. Volvemos a entrar. Nos topamos con la otra vez. Y por acá está el baño que es hecho de mármol. Como ya pueden ver, una estructura muy bonita en las calles de Cartagena, señores. Qué belleza de ciudad, muy, muy bonita. Mis ojos no creen la belleza que estamos viendo. Miren las panikeras allá. Bueno, estamos aquí en el restaurante. Las chicas están ordenando, decidiendo qué comer. Ya yo, yo decidí que voy a comer. Y tengo que decir que Cartagena de verdad, primeras horas y ya estoy enamorada. Sí. Sí. Wow. Este es el ceviche de chicharrón. Plato Alemania, típico de es nosotros. Este es el plato típico de nosotros. Sí. ¿Y dónde están ustedes? Estamos en, la, en el centro histórico de eh, restaurantes Leña y Carbón. Calle de la iglesia. Leña y Carbón, ok. Calle, calle de la iglesia. Gracias. Wow, qué rico! Qué Muy que provecho. Sea. Muchas gracias. Muchas gracias. En portugués o en español. En Dale. Hola, me llamo Félix de Cartagena de Indias. Bueno, tengo el placer de eh, ser la primera empresa acá en Colombia que trabaja con brasileños. Mi empresa se llama Cartagena y Brasil. Hoy okay. tudo bien? Félix aquí en la Colombia. Yo soy la primera empresa aquí en mi país que trabaja con brasileños a nivel nacional. Es un placer para ustedes. Ay, qué bueno! Gente, si você está aquí en Cartagena. Conhece a Félix, ¿no? Eso, Félix. que él hace tours sí, para personas sí. que hablan portugués también. un <risa> abrazo. Están comprando su fruta. ¿Qué compraron? ¿Mango? Yeah. ¿Qué es eso? Caimito. ¿Nunca? ¿Nunca lo has probado? Yo tampoco. Es un poquito Ay, se trata de eso. Uy, pero calmito. Nunca lo he probado. Bueno, no, no, no, no, no, un bar para tomarnos unas bebidas artesanales de Cartagena en este viaje vamos a coger varias varias libras de más, verdad está muy bonita acá Cartagena y las discotecas y los bares están en el techo, en los rooftops, como decimos en inglés. Miren, la fiesta de la noche entera en el techo, como en la que estábamos antes de venir para acá. street uh -huh.